Muy buenos días, muy buenos días, mis queridos amigos, qué privilegio poder contar con ustedes esta mañana aquí en nuestro programa de el sábado por la mañana, Tu Encuentro con Dios. Qué gusto poder tenerte con nosotros hoy. Y pues claro, como siempre, como cada mañana, estamos deseosos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. y Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, no lo hacemos con ningún espíritu protagónico, o lo hacemos simplemente con el deseo de reflexionar juntos sobre un tema sumamente importante que tiene que ver tu fe, la praxis de tu fe, la relación que tienes tú con tu fe, y como muchas veces, no entendiendo bien nuestra situación de fe, encargamos la decisión de esta situación de fe a otros, a un tercero, o a una segunda persona para que pueda determinar en nosotros ¿Cuál es el nivel de nuestra fe? ¿Cuál es el nivel de la aprobación que tenemos respecto de nuestro cristianismo? De allí, de repente, hay un tema que tenemos que reflexionar el día de hoy. En los días de Jesús, cuando él llegó, eh, estas preguntas eran preguntas muy serias, porque relacionaban a, a la vida del cristiano con las creencias del pueblo de Israel. Tal vez una de las cosas que muchos de nosotros no nos damos cuenta es que muchas de las doctrinas o principios que nosotros practicamos, los practicamos gracias a que alguien nos instruyó o nos enseñó, pero muchas veces nosotros mismos no hemos analizado si eso que nos enseñaron es verdad o no, o es parte de nuestras creencias, parte de nuestra convicción personal. Este programa se llama Tu Encuentro con Dios y es importante que tú sepas que también lo podrás ver en el programa, en mi canal, Boris Darmon Canal en YouTube. Si tú no lo puedes ver completamente ahora, lo puedes ver en Boris Darmon Canal en YouTube y allí puedes suscribirte para que todos los días que publiquemos algo, podamos también eh, notificarte y tú puedas escuchar nuestros mensajes. En este momento estamos saliendo en vivo, en Facebook. Las personas que nos están viendo en Facebook, les invitamos a que nos dejen algún mensaje. Un saludo para todos aquellos que nos ven en el programa. A mi querido amigo Julio García del Mazo, a su familia, a su mamá, que están siguiéndonos en el programa. Un abrazo para ellos en este hermoso sábado de reflexión. En la vida de los judíos, eh, el principio judaico se había enraizado de tal manera que ellos, escudriñando la Biblia, habían perdido un poco el sentido del mensaje en sí de la palabra de Dios. Habían caído tanto en el tradicionalismo, tanto así que sus vidas estaban determinadas por prácticas casi, casi castrantes, casi limitantes. Por ejemplo, no podían caminar cierta cantidad de, de, de pasos en el día sábado, no podían este, levantar un pañuelo, por ejemplo, del sábado, si se le caía el pañuelo al piso, en el sábado. Eran muy, muy exigentes respecto a los diezmos y las ofrendas, daban diezmos hasta del comino y del eneldo. Entonces, ellos eran fieles cumplidores de las leyes dadas por Dios a través de Moisés a su pueblo. Se habían enraizado tanto en esos principios que cuando ellos quisieron entender el principio de la letra de la palabra de Dios, no la entendieron. Simplemente estaban encasillados en aquello que debían hacer y cumplir. Yo no sé si alguna vez usted ha recibido alguna vez un saludo de alguna persona por el día de su cumpleaños. Normalmente ahora... A través del Instagram, las redes, Facebook y todos esos, estos sistemas. La gente se entera de que estamos de cumpleaños, se enteran de que hemos desayunado, hemos almorzado, que nos hemos ido a, a la calle tal, que estamos en tal tienda. Todo se entera la gente. El día que cumplimos años, generalmente recibimos una cantidad. Este año recibí cerca de 300 felicitaciones de cumpleaños. Yo dije, qué maravilla, la gente se acerca, se acerca a mi Facebook para felicitarme, se acuerdan, no se acuerdan realmente, sino que ellos han visto allí que yo estoy de cumpleaños, pues han cumplido con el hecho de decir hola Boris, feliz cumpleaños. Quizás nunca sintieron las ganas de decirme feliz cumpleaños. Yo le llamo eso cumplidos. Los cumplidos tienen su razón de ser, tienen su protocolo en las relaciones humanas. Normalmente las personas nos saludamos o nos damos un hola o nos sonreímos porque bueno, es parte de nuestra cortesía. Y eso es un cumplido. En una relación esporádica. Los cumplidos son casi algo normal, algo que se puede entender, algo que tú puedes decir, ok, por lo menos lo saludé, por lo menos he hablado con él o con ella y he sido lo más cortés posible. Cuando hablamos de la relación con Dios, los cumplidos no toman un lugar importante si es que los cumplidos no tienen una razón de ser. A través de la historia de la palabra de Dios, vamos a encontrar nosotros a un pueblo que era muy cumplido. Si ustedes leen el capítulo 1, versículo 16, 17, 18 de Isaías, van a encontrar que este pueblo traía corderos, sacrificios, sangre, cebos, y una cantidad de sacrificios para Dios porque ellos querían ser cumplidos con la ley de Moisés, que era una ley ceremonial en la cual ellos deben, debían decir y hacer exactamente lo que decía la ley de Moisés para poder cumplir con la adoración y el respeto a Dios. Pero Dios se dio cuenta que en algún momento la praxis había tomado el sentido de las cosas y no el sentido mismo para poder darle al ser humano una razón de aquellas cosas que hacían. En otras palabras, la forma había tomado el lugar de lo profundo que debemos tener nosotros en la conciencia, en la parte interna de nuestro ser, referente a lo que nosotros queremos dar, hacer o relacionarnos con Dios. Este pueblo había caído en la forma. Llevaban los corderos, llegaban temprano, sacrificaban y después iban a seguir sus fiestas, sus actividades, paganas, no tenían ninguna conciencia de lo que acababan de hacer en el templo de Dios y se convertían en los paganos de siempre. ¿Dónde está el problema? Que nosotros hemos permitido que de alguna manera lo organizacional, lo formal apabulle nuestro sentido o nuestra razón de hacer las cosas con sentido. Hemos dejado de lado aquello que realmente debemos saber y hacer, y no simplemente hacer porque alguien nos lo pide por eso lo hemos titulado esta mañana nuestro mensaje ¿cuánto poder tiene tu iglesia sobre tu fe? ¿qué pasa si tú por ejemplo un día de reposo un día que tú estés este, en casa, no tienes las ganas de ir a tu iglesia ¿cómo te sientes? inmediatamente comienza a venir a tu mente un sentimiento como que ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir que ya no me ven los sábados? ¿Qué, qué, van a ver, ¿Qué van a decir si ya no voy a la misa los domingos? Seguramente me están diciendo que estoy perdiendo mi vida cristiana. Oye, no he dado mis diezmos. ¿Qué van a decir que no estoy dando mis diezmos? Seguramente van a pensar que ya no soy fiel. Entonces comienza el que dirán de la vida de la comunidad cristiana, comienza a tomar control sobre aquello que tú tienes que hacer o que tú debes hacer por obligación o mandatoriedad. Yo me revelo a ese tipo de actitud cristiana. ¿Por qué? Porque cuando era niño tenía que levantarme a las 6 de la mañana a hacer el culto. Y le agradezco a mi mamá por ese, ese gesto de levantarme todas las mañanas para enseñarme a respetar a Dios. Pero el culto de las 6 de la mañana no era lo importante, sino la razón por la cual yo hacía ese culto a las 6 de la mañana. ¿Cuál era el sentido de levantarme temprano? ¿Cuál era la razón que mi madre quería que entendiera de que yo tenía que levantarme para alabar a Dios, para estudiar su palabra, para cantar, para reunirme con mis hermanos, con mis amigos que estaban en casa o los que venían a la reunión de la mañana? En la tarde. Nuevamente, a las seis y media de la tarde, ella nos decía: pasen todos a la sala y cantábamos y alabamos. Y claro, lo hacíamos. Algunos ya llegamos al punto de aburrirnos porque éramos niños, entonces llegaba: ay, mamá, otra vez. Otra vez mi mamá me decía, mientras Dios exista y Dios te protege y te cuide, o sea ella me daba la razón de por qué nos teníamos que reunir de por qué teníamos que hacer aquello no eran sus órdenes las que tenían que controlar mis actitudes para que mis actitudes sean obedientes sino la razón que ella me daba de esas órdenes ese es el el meollo del asunto del cual vamos a comentar el día de hoy por ejemplo Dios había establecido el día de reposo como un día de reconocimiento a Dios por su poder, por su misericordia, por su sustento. Dios había establecido que en la creación, ¿no? Para Israel. Cuidado con eso. Porque algunos cuando hablan acerca del sábado comienzan a hablar de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no tiene, no tiene nada, eh, o sea, no es en realidad un tema relacionado solamente con el sábado. Lo que pasa es que en la ley de Moisés, Dios incluye una ley que ya venía de la eternidad, que es el respeto a Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Si ustedes lean, lean la ley de Dios, van a encontrar, cuando ustedes lean la ley de Dios, van a encontrar, que comienza a repetir, no tendrás Dios exagero delante de mí, no tendrás imágenes, no tomarás su nombre en mano, y luego no, dice, acuérdate, todos los, los, los mandamientos dicen, no, no, no, no, no pero hay uno que dice acuérdate a tu creador acuérdate de guardar el sábado porque hizo los cielos y la tierra eso viene desde, la, desde el entonces Dios establece un principio de adoración de respeto a él, no como un acto obligatorio no como un acto en el cual tú tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo ah el sábado tienes que sentarte a las seis de la tarde y me manda el mandamiento y tengo que comenzar a cantar y adorar no, no, no es ese el objetivo ya en los días de Jesús Jesús iba siempre a, a su tierra, a Nazaret, donde se había criado, y en algunos lugares hacía ciertos milagros, pero ese día estaba frente a un hombre con un espíritu inmundo. Dice el capítulo 1 del libro de Marcos, versículo 21. Capítulo 1 de Marcos, busquen conmigo en sus, en sus Biblias, y entraron a Capernaum en los, días de, en los días de reposo, y entrando él en la sinagoga de Capernaum, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas ¿cuál era la diferencia del mensaje de Jesús qué hacía diferente el mensaje de Jesús Jesús le daba sentido a las cosas miren lo que sucedió ahí pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu mundo que dio voces en otras palabras estaba diciendo que había un demonio diciendo ah ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ah, lo identifica como de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Satanás quiere desvirtuar a Jesús como el profeta de Dios, como el hijo de Dios, y lo pone como Nazareno. Ah, tú eres el hijo del carpintero, ese que nació antes de tiempo. El hijo del fornicario. Ah, ya, ya, ya, ahora no entiendo ya. O sea, quería bajonear a Jesús, ¿no? Y luego dice, ¿has venido para destruirnos? sé quién eres le dice Satanás el santo de Dios Ah, Satanás no solamente quería bajonearlo sino que también no podía dejar de reconocer que Jesús era el hijo de Dios pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él. ¿quién tiene poder sobre las cosas? Jesús ¿quién tiene poder sobre tu iglesia? Jesús ¿quién tiene poder sobre las prácticas que tu iglesia te pone? Jesús. Ah, no, hermano, pero hay que ordenar, hay que ser ordenado, hay que ser disciplinado en la iglesia, hay que enseñar a los hermanos. Enseñales. Está bien. Y cuando no lo hacen, o cuando sí lo hacen, preñalos no porque van, no porque hacen, no porque cumplen, sino porque le dan sentido a su vida cristiana para hacer las cosas con sentido, con razón. Entonces, es su conocimiento el que lo está ayudando a desarrollar su vida cristiana y no la exigencia de una doctrina o de ciertos parámetros que muchas veces ponen las iglesias sobre las personas para calificar de que este hermano, este fulano, este sutano es o no es un buen cristiano. Pero sucedió aquel día ahí en el templo, ¡cállate, sal de él! Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¡Lo liberó! El hombre quedó liberado de Satanás. Pero aquí vienen aquellos que te exigen, que quieren que actúes conforme a lo que ellos piensan y no conforme al sentido del mensaje, del sábado, de la adoración a Dios, del respeto. Dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos, y le obedecen, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea Pero, estos señores no estaban cuestionando las actitudes de Jesús, porque estaban aprobándolas. Estaban cuestionando las actitudes de Jesús, porque él hacía que el día sábado se convierte en un día de sentido, en un día de reposo, pero en conexión con el Dios del reposo, en concordancia con sus principios en concordancia con aquello que él había enviado para que nosotros pudiéramos entender de que haciendo eso, no como una exigencia externa, sino como una obediencia voluntaria producida por la conciencia de que Dios es nuestro Dios y Creador, que él es quien nos pide y no la iglesia, no la exigencia, no la ley, no la norma, para que podamos, estando en esa norma, estando en esos principios, que originalmente con un pueblo como Israel, que venía después de 450 años de esclavitud, que no tenía conciencia de la obediencia a Dios, que Dios tuvo que utilizar la exigencia, pero no porque quería que la exigencia fuera la que controlara la mente del ser humano, sino porque quería que el hombre entendiera que Dios era su libertador y como libertador él debía recibir como un acto de gratitud voluntario que nacía del corazón, adoración y respeto. Pero como nosotros, los seres humanos queremos las cosas resolverlas por nosotros mismos, no nos interesa si Dios aprueba o no aprueba un cristiano, si lo desaprueba o no, no nos interesa. Nos interesa que nosotros estemos aprobando o desaprobando a un cristiano. Ese es nuestro objetivo. Casi nos hemos vuelto como... Como este, senadores de Dios, ¿no? Andamos por todos lados viendo a la gente si se porta bien, si se pone aretes, si no se pone aretes, si se pinta no se pinta, si se sube la falda o no se baja, o sea, baja la falda, si se usa tacos, si es que, si es que se cortó el pelo, si el hombre se, se arregló demasiado, si viste una ropa cara. O sea, andamos en ese tipo de, de, de, de tonterías que parece que por, por esa manera de, de vestir o de verse la persona ya definitivamente se califica como buena, mala o media, mala de tipo de cristiano que es. Estamos mucho mirando tanto los comportamientos que nos hemos olvidado cuánto Dios está obrando realmente en el corazón de esa persona. Eh, en alguna ocasión, supongo que tú has este, adquirido algún pet o algún animalito, alguna ave o algún este, eh, un perrito alguna cosa. Nosotros aquí en casa tenemos una pequeña cacatúa que cuando la trajimos a casa no sabía más que chillar. Todo el día lloraba porque era bebita. Pero ha pasado el tiempo, y conforme le hemos ido nosotros enseñando, ha ido aprendiendo ciertas cosas interesantes, como por ejemplo a cantar. Yo no le tengo que decir, ¡canta! Yo no le tengo que decir, ¡hey, vete para allá! No, él simplemente le nace del corazón cantar aquellas cosas que le han enseñado. Es impresionante. Tú no tienes que pedir nada. Le nace del corazón, amanece por la mañana y comienza a cantar. Dios quiere que nosotros vivamos, no por la exigencia de las congregaciones que nos dicen ven aquí, ve allá, da tus yernos, da esto da a los pobres, ve, viste de así no, Dios quiere que nosotros vivamos como el fruto de aquello que Él ha construido en nuestras vidas yo me doy cuenta que muchas personas dicen, tú no has crecido tú no has crecido, ya tienes 40 años de cristiano y sigues igual no veo que has cambiado y quién eres tú para que vengas a decirme a mí que si he cambiado o no. ¿Tú sabes cuáles son mis luchas? ¿Tú sabes cuáles son tus luchas? ¿Tú sabes cuáles son las luchas de aquellos a quienes tú criticas e impones sobre ellos una exigencia que no necesariamente es la exigencia que deberías imponer, sino más bien conducir ese corazón hacia Cristo para que sea Cristo y a través de su Espíritu, quien produzca en el corazón los frutos de ese, que dice la palabra de Dios que produce el amor, la bondad, la, la paciencia, la templanza? Entonces hemos vivido toda una vida queriendo hacer que los cristianos se parezcan cristianos. Y la fe casi está determinada por el que dirán o el que piensan los demás. Y nuestra relación con Cristo, y nuestra vida con Él. Ah, mira, aquí todos somos pecadores. Yo también, y yo peor que todos. Y no lo digo simplemente como una formalidad. Lo digo porque así soy, si me considero. Porque yo posiblemente tenga muchos más errores que otras personas y a mayor conciencia. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué estás haciendo tú? para que tú puedas desarrollar ese nivel de conciencia. Ah, claro, entonces, si tú eres así, entonces tú no deberías estar predicando. Claro, ese es el calificativo que tú me das. Pero nace en mi corazón el deseo de compartirte esto, para que tú mismo puedas re reflexionar y puedas entender que el cristianismo no depende de tu calificativo ni, la, ni de la posesión que tenga tu iglesia sobre el tipo de comportamiento que tú tienes cuando eres un supuestamente cristiano. Jesucristo andaba... Seguido por fariseos y escribas a todos lados donde vivan. ¿Por qué? Porque estos tenían la costumbre, la manía, la maña, como muchos de los cristianos de hoy. ¿Dónde está fulano? Ah, está ahí nos saca pernaum. Ah, vamos con él. Seguramente alguna tontería va a ser en contra de la ley de Moisés. ¡Vámonos! Como nosotros vemos una foto allí. Yo me imagino, este, ves una foto que es cuestionable para ti. ¿Qué dices? Uy, qué bien, ese hermano está cambiando. Antes era peor, ahora está mejor. ¿Qué calificas tú como peor o mejor? ¿Cuál es tu medida para que tú puedas determinar sobre la vida de un cristiano su prestigio como cristiano o no? Has aprendido, pues, has aprendido, te ha enseñado bien tu iglesia a ser simplemente un burka, una persona que, que anda hurgando en la vida de los demás para ver quién es realmente una persona correcta y quién es no, y creer que así tú te calificas como una persona mejor. Claro, levantas el polvo horrible de los demás para que no se vea mucho el tuyo de una persona. Es decir, abres el sepulcro del otro para ver su podredumbre, porque el tuyo lo tienes abiertito por una partida, no más, sabes controlar bien tus secretos, sabes controlar bien tus, tus males. Eres un gran actor. Entonces, definitivamente no se nota. Y como no publicas, como nadie se entera, entonces todo el mundo cree que eres un buen cristiano. Entonces, así te proteges, pero tú vives hablando, pensando y, y haciendo cosas respecto de los demás, eh, desprestigiando su cristianismo, porque tú andas simplemente calificando. Entonces, ¿qué has hecho tú? como miembro de tu iglesia o como miembro de tu religión, de tus famosos principios, que la Biblia lo llama estrategias, estrategias humanas o eh, rudimentos de hombres, has comenzado a determinar la vida de las personas como si ellas realmente deben ser lo, esto lo correcto y esto no es lo correcto. Y lastimosamente el cristianismo no es eso. Lastimosamente no. A través de los años, ya tengo 60 años, yo he crecido en un hogar cristiano, he nacido en la iglesia, he sido un líder de la congregación adventista, y sé lo que significa ser un exigente líder para que los hermanos cumplan la regla, cumplan el mandamiento, y controlas a los miembros si asisten o no asisten, si dan sus diéramos o no dan sus diezmos si practican o no practican el cristianismo, y casi andas redargullándole la vida a la gente. Yo me cansé de, de ver eso porque yo mismo era las consecuencias de mi propia actitud reda, redarguidora, esa actitud exigente, tienes que mostrar, tú eres un líder, tú tienes que ser una persona correcta, no puedes equivocarte, tú eres una persona, Pablo dice, somos cartas abiertas a los hombres, pero ser cartas abiertas no significa que tenemos que ser hipócritas, ser cartas abiertas no significa que tenemos que ser lo que no somos, también tenemos nuestras luchas, también tenemos nuestros errores, y no solamente lo digo porque fui líder, sino también porque soy cristiano y como cualquier otro, en cualquier condición, en cualquier nivel. Yo quiero esta mañana decirte, no dejes que tu iglesia controle tus comportamientos. No hagas que tu iglesia determine qué tienes que hacer tú como cristiano. Lo que tú tienes que aprender es a leer la palabra de Dios y conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios y lo conoces bien... Tú lo haces con él por amor haces las cosas con él o para él, con una actitud voluntaria, sabiendo que hacerlo te trae a ti felicidad, te trae gozo porque Dios no te exige las cosas porque él es egoísta, porque él quiere algo para sí él quiere que tú aprendas y conozcas sus maravillas, para que tú puedas vivir una vida llena de paz y tranquilidad Mira, nadie te ve a ti cuando tú ves de repente una película, qué sé yo, fea. Nadie te ve a ti cuando tú haces alguna cosa o piensas alguna cosa indebida. Los miembros de la iglesia no pueden determinar en ti, o los líderes de tu iglesia o los que dicen que te controlan o que te conocen, no pueden determinar en ti un tipo de cristianismo para decir que eres un hombre o una mujer de fe. No dejes que nadie controle tu fe, inclusive tu iglesia, porque tu iglesia no hará por ti, nada más que simplemente redarguirte mañana, tarde y noche simplemente diciéndote lo que está mal porque las cosas buenas ni siquiera te lo dicen y si tú dices alguna cosa buena que hiciste ¡ah! pero no te olvides que hiciste tal o cual cosa ¡ah! no te olvides que en el pasado y comienzan a redarguirte con aquellas cosas negativas que finalmente todo lo bueno que pueda parecer termina siendo también mal pero eso no es todo hemos entrado en una etapa en que muchos de nosotros actuamos no solamente porque nuestras congregaciones nos exigen algo o nos piden algo, sino también porque tenemos un miedo atroz a perdernos, porque según nos han enseñado, que si tú no estás de acuerdo con el pueblo de Dios, la iglesia, es decir, no estoy hablando de la iglesia como congregación individual que se juntan, de cantidad de personas que se juntan para formar una creencia, no, estoy hablando de la iglesia como organización, Ah, tú perteneces a la iglesia. Yo recuerdo una hermana que una vez la quitaron de la iglesia y le, le borraron su nombre. Y el pastor le dijo, hermana, su nombre, ya no está en el nombre de la iglesia. Y la hermana le dijo, pastor, ¿usted qué cree? Que porque me sacó el, de la computadora de su iglesia, Dios me ha sacado del libro de la vida. Usted no es quien determina, le dijo al, al pastor. Usted no es quien determina si yo me voy a salvar o no. Si yo soy de Dios o no. Usted no lo es. Su computadorita, donde yo soy miembro de su iglesia... No es el que determina mi salvación, querido pastor. Quiero que usted sepa que el día que yo creí en Jesús, la Biblia dice que mi nombre se escribió en el libro de oro de la vida de Cristo. Que fue comprada mi vida con su sangre. Y nadie podrá sacarme de allí a menos que yo rechace la voluntad de Dios para salvarme. ¿Entiendes ese principio? El pastor se quedó mudo. El pastor no tuvo ni una palabra que decir. ¿Por qué? Porque había tocado el meollo de la razón de ser de un cristiano. Un cristiano basado en exigencias externas, en comportamientos externos, solamente desdice lo que Jesús quería para nosotros. Un día Jesús caminaba hacia Jerusalén y llegando allí tenía hambre. Y dice que vio una higuera. Y se fue para ver la higuera porque se veía que la higuera tenía frutos. La, la higuera cuando tiene frutos, tiene hojas. Entonces levantó una hoja y no encontró nada. Levantó la, hoja, la otra hoja y no encontró nada. Dice que maldijo a la higuera. Maldijo a la higuera. Y algunos decían, eh, pero parece que Jesús maldijo a la higuera porque no tenía frutos. ¿Y qué culpa tiene la higuera si no la han regado, si no le han puesto abono? ¿Qué culpa tiene? En un momentito, un momentito. La higuera tenía hojas como parecía que tenía frutos. El problema de la higuera no es que no producía frutos. Una cosa de un cristiano no significa que no se porte bien, o sea, no es el problema ese. El problema es que el cristiano parece que tuviera frutos buenos, parece que es una buena persona, pero no lo es. ¿Por qué? Porque sencillamente actúa de manera externa en su vida y realmente vive una experiencia hipócrita de su cristianismo. La razón, muy simple, se los voy a contar una historia para que ustedes sepan. Yo estaba de pastor en una iglesia en Estados Unidos en Pomona. Y allí teníamos un grupo de hermanos nuevos que estaban formando una congregación. Recuerdo una hermana ya de edad, unos 70 años, que siempre estaba redarguyendo a los jóvenes. Y los tenían los jóvenes ahí como que, no corran, no hagan esto, no hagan aquí, no hagan Mi hija mayor tenía una gran amiga, una muchacha de la misma edad de ella, que generalmente compartían juntos los viernes, los sábados en la iglesia y en los programas de jóvenes. Esta señorita se vestía correctamente, y mi hija también con ella. Trataban de hacer las cosas de lo más adecuado dentro de la iglesia, hasta que un día... Me enteré un miércoles por la noche Que la hermana quería hablar conmigo Había sucedido un hecho muy importante Ella había ido a comprar unos vestiditos Para una nieta Y cuando fue a la tienda Y estaba buscando el vestido Y no sabía cómo orientarse Pidió a una señorita Que estaba con aretes y con pinturas Y con la falda bien alta Y con unos tacos bien altos Con las uñas bien pintadas Que por favor le ayudara La señorita estaba detrás Y cuando la señorita se dio la vuelta Era la directora de jóvenes de la iglesia pintada, con aretes, bien arreglada, y la hermana la miró, dijo, Dios mío, anatema, y salió corriendo de la tienda, ese miércoles por la noche yo fui a predicar, y la hermana me dijo, pastor, tenemos que hablar, tenemos que hablar, no podemos estar así, pastor, es posible, no es posible que tengamos una directora que es una pagana, y comenzó a hablar de la hermana. Y me dijo, pastor, tenemos que borrarla de la iglesia, tenemos que borrarla a esa chica. Esa chica no puede ser un ejemplo para nuestros jóvenes, le dije yo. Muy bien, le dije. Bueno, juntamente con ella la vamos a borrar a usted, le dije yo. ¿Y por qué a mí, pastor? Porque gracias a las exigencias suyas, esta chica es una cosa en el trabajo y es otra cosa en la iglesia. Se viste de una manera en el trabajo y se viste de otra manera en la iglesia. Porque si ella vendría como está en el trabajo, porque eso es ella, una chica figuretis, una chica cristiana, pero a su manera, si ella viniera así a la iglesia, usted no la recibiría, usted la echaría. Y ella no escucharía el mensaje de Dios, nunca escucharía el mensaje de Dios porque usted no la dejaría entrar dentro de la iglesia. Hay veces que nosotros no hemos entendido que lo que estamos haciendo con nuestros hermanos, a quienes queremos predicarles el Evangelio, a quienes queremos también que les llegue la salvación, estamos controlando su fe. Estamos controlando su fe, criticando sus acciones, olvidando que esa no es nuestra labor. Nuestra labor en la iglesia es pedagógica. Nuestra labor en la iglesia es para enseñar. Nuestra labor en la iglesia es para ayudar a comprender el amor de Dios. Para estar todos los días ahí andando con las personas y diciéndoles que están mal, que están mal, que están mal. Recuerdo que una vez estábamos en plena juntas nombrando a los nuevos líderes de la iglesia. Pero no estoy andando un poco mal con la garganta. Entonces, y una hermana que era una hermana de mucha oración, sinceramente, era una mujer ejemplar. Llegaba a la iglesia, se arrodillaba, tenía un acto de comunión cuando ella hablaba al frente. Realmente inspiraba a los hermanos. Pero estábamos eligiendo a, a los hermanos nuevos líderes de la, del próximo año. Cuando a la hora de las observaciones, la hermana comenzó a proferir de cada uno de ellos... Alguna cosa mala, alguna cosa equivocada, algún error, comenzó a sacar los trapitos a tal punto que tuve que pedirle que saliera y que iba a hablar con ella. Salí un momento, suspendí la junta por unos cinco minutos y hablé con ella y dije, hermano, usted no puede continuar de esa manera. Este, este, este lugar no es una beneficiadora de pollos, donde se sacan las, las pieles y, la, y, y, y las plumas a los pollos para matarlos. No estamos nosotros haciendo una junta para que usted pueda venir acá... E irresponsablemente comenzar a sacar la vida individual de las personas aún más, sabiendo que usted no vive con esas personas. Yo no sé cómo se entera, usted va de casa en casa. Usted es una mujer de oración. Hemos visto que usted es una mujer consagrada a Dios. Pero lo único que ha hecho ahora, en vez de orar y pedir a Dios que cambie, que capacite a esos líderes para que sean buenos hijos de Dios y buenos líderes de su iglesia, he visto que usted lo único que quiere es dejarlos mal. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de cristianismo estamos nosotros introduciendo en la mente de nuestros hermanos un cristianismo de exigencias, de mandatorias? ¿Estamos controlando la fe de los cristianos para decir que este es bueno y este es malo? Porque simplemente se nos ocurre a nosotros creer que esa es la manera como se debe llevar un cristianismo. Te equivocas, hermano. La religión no es competencia. No es acusación. La religión viene de la palabra religar. Tiene que ver con comunión. Tu la labor es conducir a las personas erradas al camino de Dios. Conducido por otras personas erradas. Aquel hermano que cuando ya está en la iglesia, ya forma parte de la directiva o de la diligencia, acusa a los hermanos, se olvida la vaca cuando fue ternera. Se olvida que a él también lo reconquistaron para traerlo a la iglesia y ahora él se convierte, ¿en qué? ¿En el acusador de sus hermanos? Esa es la labor que Dios te ha mandado a ti a hacer. Cuando Jesús iba a la casa de Simón a comer, los fariseos lo acusaban de que se juntaba con pecadores, con publicanos, con ladrones, con mentirosos. Y Jesús dijo, yo no he venido a buscar gente santa como ustedes. Puso la palabra del publicano con el fariseo que fueron a orar al templo. El fariseo se golpea el pecho diciendo, Señor, gracias a, a que yo no soy como estos publicanos ladrones. Y dice, ¿Quién salió más bendecido? Dice la palabra de Dios que salió el publicano bendecido, porque él reconoció su condición. Él sabía que su fe no estaba basada en las prácticas de una iglesia hipócrita sino que estaba basada en, las, en la experiencia y la relación de esa iglesia, que en el comienzo fue presentada como una iglesia de Dios y que de alguna manera allí conociste algo de ese mensaje y que finalmente te, te aferraste al Señor de esa iglesia. No importa, no importa en este momento lo que la iglesia quiere que hagas o que no hagas. Tú aférrate al capitán de ese barco, al Señor de esa iglesia, Jesucristo es el que vino a enseñarnos este principio. Cuando Jesús sanó a un leproso en el día sábado, ellos lo acusaron de estar profanando el día sábado. Y él les dijo, ¿dejarías tú a un asno que se cae a un hoyo, lo dejarías todo el sábado allí para que se muera? ¿No irías a atenderlo? La religión no es un acto de obediencia inconsciente. La religión es un acto de privilegio que el ser humano tiene para conocer a Dios y a través de ella religarse con Dios, entrar en comunión con su Hacedor y vivir una experiencia nueva cada día de relación permanente con Él. Mi querido hermano, me vas a perdonar, pero estás haciendo una obra de Satanás dentro de la iglesia. Cuando tú permanentemente estás tratando de ver quién está bien y quién está mal, calificando a las, hermanas, a las hermanas por su vestimenta o por sus actitudes, si es gorda, si es flaca, si la persona se viste bien o no, tenemos una actitud realmente del diablo. Es una actitud acusadora permanente. Dice que Dios había hecho una, una convención en el, en el cielo y entre ellos se presentaron los representantes de los mundos y ahí se presentó Satanás. Y qué fue a hacer allá a acusar de las bendiciones de Job y Dios le dijo: Pues pruébalo para que veas que no me obedece porque yo se lo mando, él me obedece porque me ama, porque él sabe que yo soy su Dios, y ustedes saben la historia de Job. Dios quiere que nosotros desarrollemos un cristianismo basado en el conocimiento de él, no en las exigencias de una iglesia retrógrada. Cada vez la iglesia está teniendo queriendo tener mayor control de la vida de los hermanos. Pero es triste decirlo que últimamente muchas iglesias ese control lo están trasladando ahora para ser instrumentos de Satanás. Hoy no te dejan entrar a tu iglesia si no estás vacunado. ¿Por qué? Que no se puede ir a la iglesia una persona que no tiene vacunas. Ah, dentro de poco también no vas a poder comprar ni vender. ¿Y quién hace eso? Es el instrumento de Satanás el que está haciendo que los hijos de Dios no puedan comprar ni vender porque no obedecen sus mandatos. Ese mismo principio que nosotros hemos visto en los fariseos ha permanecido a través de los años en las iglesias. Estos, estas congregaciones lo único que han hecho simplemente es imponer un tipo de doctrina, un tipo de práctica, y que si tú no lo practicas, definitivamente es, eres un mal cristiano. Mis queridos amigos, la palabra de Dios dice que el cristianismo nuestro está basado no en una iglesia, el cristianismo nuestro está basado en nuestra fe en Jesucristo. Cuando el pueblo rico se acercó a Jesús, todo había cumplido. Él había hecho todo. ¿Qué me falta, Señor, para alcanzar la vida eterna? Él no creía en Jesús. Él no tenía a Jesús como la base de su vida cristiana. Él tenía que conocer el amor de Cristo. Y si no lo aceptaba, él se fue triste. Porque no lo aceptó. Él estaba basado en las exigencias de su pueblo, en la doctrina que controlaba su fe, y su fe realmente no controlaba su doctrina. Su confianza en Dios, su conocimiento de Dios no era el que regía en su vida. Regía en su vida las exigencias de su pueblo, las obligaciones de Israel. Era un fariseo más como muchos de nosotros que quizás fuimos fariseos y que solamente nos preocupaba si nos veíamos bien, si nos portábamos bien, y la gente nos decía, qué bueno, qué buen cristiano que eres, y eso nos satisfacía. Nos hacía sentir como que estamos entrando en las puertas de la gran Jerusalén y alcanzando la salvación. Qué triste, ¿no? Jesucristo dice que nosotros necesitamos entrar en una comunión permanente con Él. En una comunión más cercana con Él. Y eso no depende de tu iglesia, no depende de quién te imponga, no depende de cuánto la iglesia te exige, depende de la decisión de conocer a Cristo y que por la obra de su Espíritu Santo, escucha bien lo que te estoy diciendo, es el proceso, tú conoces a Cristo en su palabra, no tienes idea de cómo se obedece, de cómo se hacen las cosas, no tienes idea, vas a la Biblia, conoces de Cristo y le pides ayuda y Él te manda a su Espíritu Santo y Él te convence de justicia, de pecado y de juicio y Él te conduce a la verdad, que es Cristo Jesús, hacia el camino, la luz, el pan, que es Cristo. Él es el centro de tu razón de ser, mi querido hermano, mi querida hermana. Olvídate lo que te dicen tus pastores, olvídate lo que te dicen tus iglesias, pero es un pastor. Sí, y no tengo temor de decirlo tú haz lo que tu corazón y Cristo han encontrado, ya no hay iglesias ahora, no hay iglesia, no te van a dejar entrar dentro del poco, no vas a poder comprar, no hay quien te va a decir oye, estás bien, estás mal, tú Cristo y su Espíritu Santo serán los regidores de tu vida por tu voluntad y no por la exigencia de nadie es el momento de dejar que la iglesia controle tu fe, no permitas que nadie te diga Nadie, mire el apóstol Pablo fue tan duro y tan drástico que él dijo, si alguien que viniera del cielo, si un ángel viniera del cielo y me hablara de algo diferente, sea anatema. A ese extremo fue el apóstol Pablo para decir que nadie, nadie debe controlar tu fe, nadie debe decir qué tipo de cristiano quieres ser, nadie debe decirte qué es lo que no tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer. Solo la obra del Espíritu Santo. ¿Me dirán que estoy hablando rebeldías? No, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Quién es el que transforma? ¿Quién es el que convence? ¿Quién es el que convierte? ¿La iglesia? No, la iglesia solamente es una labor pedagógica, enseña, y esa es la labor que debió siempre no pasarse de la línea, siempre debió mantenerse en ese principio, enseñar la palabra de Dios. Porque lo único que ha formado, si es que seguimos exigiendo y exigiendo, son cristianos hipócritas para la iglesia. Vamos a la iglesia como personas santas, cuando detrás de la iglesia hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque nadie nos controla. Entonces, el control no es el sentido. El sentido es la relación que tú puedas tener, la comunión que tú puedas tener con Dios. Lo que debe regir en tu vida, y lo que debe ayudarte a sobrellevar las situaciones difíciles que tú puedas tener. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Muy difícil, la delincuencia, la inseguridad, la vida aquí en la ciudad, que es cada vez terrible, cada vez más caótica. Vivimos una vida de incertidumbre tremenda. Nuestra fe se ha venido a menos y muchos cristianos ya no saben qué hacer. Sus iglesias les prohíben entrar al templo. Los, las, los, las tiendas no te permiten entrar si no tienen las vacunas. Compañeros míos que no se han vacunado por algún problema de salud o por convicción, no los dejan entrar al trabajo. Están en peligro de perder sus trabajos. Y lo más triste, las iglesias han tomado la decisión de echar a sus trabajadores, a sus pastores, a sus misioneros, si no quieren vacunarse. Hemos llegado al punto de que ellos quieren controlar tu vida, tus decisiones. Sobre pretexto de proteger tu salud. Han entrado a querer regir y normar nuestras decisiones. No permitas que nadie. Si quieres vacunarte, vacúnate, Si no quieres vacunarte, no te vacune, pero tú decides. Tú eres la única persona responsable de tu salud. Ah, es que si no te vacunas, vas a contagiar también. Los que se vacunan, contagia. No vengas con el cuento de que tú tienes la posibilidad de, de evitar. Ok, ciertas consecuencias, según dice la ciencia, se han evitado con las personas que se han vacunado para que no lleguen a UCI o no se mueran. Perfecto, muy bien. Pues tú decides, ahí tienes la, la información. Si tú quieres aceptarlo y quieres tomar en cuenta, pues adelante. Sigue tu vida, pero nadie debe determinar en ti tu fe, tu cristianismo, tus decisiones. La libertad no se tranza. La libertad de elegir es una libertad dada por Dios al hombre irrestrictamente. Por eso es que cuando Adán eligió caminar por el camino del error, Dios no se opuso. Porque si Dios se hubiera opuesto, entonces el principio de libertad no sería irrestricta. El hombre tenía las posibilidades de quedarse con Dios o ir en contra de Dios. Y él decidió irse en contra de Dios y Dios lo aceptó. La libertad que Dios nos da es irrestricta y nadie, ningún ser humano, ni él mismo se atrevió a detenerla. Por eso es que el cristiano tiene que entender que el principio básico de la vida cristiana no está en pertenecer a una congregación, sino en fijar su mente, su corazón, su mirada en las cosas de Dios, en su palabra. Toma más tiempo en vez de estar preguntando de qué piensan los hermanos de ti, qué piensan tus líderes de, tu, de ti, de tu cristianismo, qué piensa tu iglesia de ti. Toma tiempo para poder saber qué es lo que quiere Dios de ti. Abre tu corazón métete a la Biblia escudriñe el mensaje de Dios mira las experiencias del pasado de hombres pecadores que Dios utilizó para que puedan predicar su palabra para que puedan vivir una vida cristiana ejemplar a pesar de sus errores fueron instrumentos de Dios para convertir a otros hacia el camino de la salvación no por exigencias sino porque ellos mismos eran el evangelio viviente eso es lo que nosotros quisiéramos por eso esta mañana yo te pido de todo mi corazón que tu mayor esfuerzo no esté en la preocupación de que si estás o no estás listo para aquel día, según los hermanos dicen, y que seas una persona perfecta como para poder entrar al cielo. Eso no es lo importante. Si tú estás del lado de Cristo, si tú lo conoces, si tú experimentas una relación permanente con él, aún en tus vacíos, aún en tus errores, aún en tus caminos infructuosos, allí donde el enemigo te gana muchas veces en aquello que, que sabe que es su debilidad, en aquello que no puedes controlar, allí Dios puede manifestarse para darte su ayuda. Allí no está la iglesia, Ahí no están tus líderes, ahí está nadie que te diga, oye, estás haciendo bien, estás haciendo mal, tu conciencia, el Espíritu Santo, y el conocimiento de la palabra de Dios te ayudarán a llegar a Cristo y tu vida tendrá sentido. Tu vida tomará un rumbo diferente. Y sabrás que Dios es quien realmente guía tu vida. ¿Y sabes qué? Aprobado o no aprobado por tu iglesia, obediente o no obediente a sus doctrinas, finalmente quien va a determinar la salvación o tu perdición es Cristo. Cristo. Y la relación que tengas con Él, la convivencia que tengas con Él, ese momento, yo no sé, a las de, 3 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, no sé, a las 5 y cuarto, que Dios impresione tu corazón de la tarde, allí tú te encuentras con Dios y, quién sabe, tengas un momento de comunión con Él, eso es lo más valioso. Tu vida se va transformando. Yo recuerdo cuando Jesús... Habló acerca de que cuando tú buscas a Dios, dice que en el camino el cojo se enderezará. Me encanta esa, esa frase. Es muy parecida a la de los leprosos, los, los ¿no? Que ese Jesús les dijo, eh, Señor, limpia, Nos gritaban ellos, vayan a hacerse y muéstrense. No les dijo, sean limpios, les dijo, váyase. Y dice que mientras corrían eran sanados. Me encanta esa figura. Tú no necesitas ser limpio para ir a Jesús, Tú no necesitas estar enderezado para ir a Jesús. ¿Tienes depresión porque no ves tu vida cambiar, porque no ves tu vida mejorar? ¿Te sientes mal porque te acusan, porque dicen que eres una persona equivocada? ¿No te aprueban tus miembros, tus amigos de la iglesia o tus líderes no te quieren dar cargos porque dicen que tú no estás capacitado o no eres una persona capaz de poder llegar a esos niveles? ¿Te sientes solo? No te sientas. No te sientas solo. Hay alguien que mira tu vida, sabe tus luchas, conoce tu corazón, está interesado no en el mal que tienes, sino en cómo sanarte de él. Cuando te sientas solo, cuando te sientas desesperado, lo único que necesitas, lo único que necesitas es acercarte a Jesús. Búscalo en comunión, no importa si estás acostado de rodillas, no importa la forma, no importa si estás en el bus, no importa, de repente una llamada te hizo recordar algo importante, cierra los ojos y dile, a Jesús, este es el momento, quiero tener un encuentro contigo, quiero que tú abras mi corazón, quiero que me muestres el camino, y si no me muestres, por lo menos en la oscuridad, siénteme, hazme sentir seguro de que estoy contigo, de que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando no veo nada, por lo menos tener la conciencia de que mi vida lo puse en tus manos y que tú siempre estarás conmigo a pesar de mis errores, a pesar de mis desobediencias, a pesar de mis vicisitudes, tú estás ahí a mi lado. Esa conciencia quiere que Dios, quiere Dios que tú desarrolles en él y que tu vida aquí ya no será una vida de soledad, será una vida de comunión, de compañía, estar al lado permanentemente de Jesús. Y eso hará de ti una persona feliz. Feliz no porque seas perfecto, no porque todos te digan que estás bien, sino feliz porque vives tomado de la mano de aquel que tiene tu barco encaminado. De aquel que tiene tu vida. De aquel que tomó control de tus taras. De aquel que te dijo, yo puedo si tú me dejas. Ponte en las manos de él. Que esta mañana pueda ser un encuentro tuyo con Él de tal modo que tu vida sea una vida de paz, aunque no seas una persona correcta. La paz es lo que el hombre busca para sentir que Dios guía su vida. Deseo de todo mi corazón que este mensaje te haya ayudado a ti. Afianzar más tu mirada en Jesús. No olvides lo que dice Capítulo 12 de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el consumador, el autor y consumador de nuestra fe. No es tu iglesia, es Cristo, el autor, el que comienza la fe en ti, y dice, y el consumador de nuestra fe, el que terminará su obra en ti. Yo sé que la obra que Dios un día comenzó en mí, un día la terminará, y la obra que hoy comenzó en ti, también la terminará muy pronto. Solo tienes que confiar. ¿Sabe qué significa confiar? Dejar. Dejarle a Él conducir tu vida. Deja de escuchar a los tontos de tu iglesia. Deja de escuchar a ex, esas exigencias externas que te piden. De nada te sirven. Te van a ayudar de repente un campanazo por allí para que te digan alguna cosa que está bien o está mal, pero eso no es lo que determina tu, tu felicidad. Tu felicidad determina tu relación que tengas con Jesús, la experiencia que vas a tener cada día con Él, a cada instante de tu vida. Yo quiero pedirte esta mañana que puedas en esa comunión con Cristo, si estás desesperado, dejar tu vida en Él. Vas a sentir esperanza, vas a sentir paz, vas a sentir un cambio en tu forma de mirar las cosas. Me ha sucedido a mí y yo creo que a ti también te puede suceder. Busquemos el conocimiento de Dios, busquemos la guía de Dios. Pidámosle que mande su Espíritu Santo y Él nos conducirá por el mejor camino de la comunión, la cercanía a sus propósitos. Yo deseo que Dios te bendiga esta mañana. Por eso quiero orar por ti. Gracias a los que nos están visitando, a Gaby, a, a Julio y a todos los que nos están viendo en, en línea. Los invitamos a que puedan compartir este mensaje con otras personas para que también otros sean ayudados. Vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Porque en ella nos enseñas a depender de ti. La iglesia forma un, una parte de nuestra vida, pero ella no es la que determina finalmente nuestra experiencia personal contigo. Por eso te pedimos, Señor... Que este mensaje llegue al corazón de cada uno de mis amigos que nos han escuchado. Para que se afiance su fe más en el conocimiento de tu palabra. Y no tanto en pertenecer a una iglesia o a una congregación. O a una organización. Y hacer lo que ella dice. Sino vivir una experiencia de relación permanente contigo. ¿Y qué hacemos si es que queremos asistir a la iglesia y pertenecer a la iglesia? Sigue. No dejes de asistir a tu iglesia. Le digo siempre a la gente, Señor. Señor pero que no sea tu iglesia la que determine de ti tu vida cristiana. Aprende a vivir una vida de comunión con Cristo, que es el dador de la fe, desde el inicio hasta la consumación. Bendice a cada persona que está pasando un momento difícil, que está escuchando este mensaje, y quizás va a escuchar este mensaje también. Te ruego que tú puedas fortificar su fe, ayudar a Gaby, a Julio, para que juntos podamos confiar en, el, en ti y a todos aquellos que nos están mirando. Que puedas bendecirlo, Señor. Te ruego, por favor, que tú bendigas a Rubén, que ha perdido a su hermana ayer en la muerte, a Blas, que ha perdido a su hija. Te ruego, Señor, que la esperanza en ellos nunca falte, porque tú vienes pronto. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a Ángel Granados, que sea restablecido de su salud, Señor. Dale fuerza y mucha fe y a su familia para que puedan seguir confiando en tus promesas. Oramos por aquellos que están pasando momentos de dificultad, Señor, en su salud, pero también en su economía. Sabemos que hay muchas personas que están pasando momentos muy difíciles. La inseguridad. Muchas personas han perdido a sus seres amados gracias a la muerte, a los asaltos. Te rogamos, Señor, que tú nos libres. Y Te voy a pedir algo que quizás no he pedido antes. Reprende con la muerte a los que matan a otras personas, Señor. Tú eres vengador, has dicho tu palabra, que tú eres vengador de tus hijos. Venga con la muerte aquel que mate a otra persona. Te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que nos bendiga a cada uno de nosotros. Que nos ayude a pensar siempre de que el camino de la salvación está en Cristo. No estoy diciendo que dejes tu iglesia, estoy diciendo que no dependas de tu iglesia que no determina tu fe. Te estoy diciendo que dependas de Cristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe para siempre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que el Señor te dé paz, pero sobre todo que te dé su bendición para estar seguro de que caminas en el camino de la vida eterna que el señor te bendiga que el señor te acompañe que el señor te dé fuerza siempre no olvides ir a él como siempre todos los sábados un amigo de ustedes Boris Darmon un humilde servidor tratando de hacer reflexionar sobre cosas que de repente están al borde de la discusión pero no importa si te gusta comparte con otros visita mi canal Boris Darmon canal y ahí puedes ver muchos otros mensajes de negocios orientación de liderazgo y también mensajes espirituales que tú puedas compartir. Comparte aquellos que te gustan. Los que no te gustan, déjalos ahí. Que el Señor te bendiga. Un abrazo para todos los que nos siguieron el día de hoy. Mi deseo es que Dios los acompañe siempre. Un amigo de siempre, Boris Darmo. Tu encuentro con Dios.